a ver glass ay yo me ¿Cómo pasó todo para? Ay, muchacho, yo salí de la escuela a eh, eso de las 3 menos 10 o menos menos 10 por ahí que iba para en la escuela Julio Plata de la Rosa, mi amor. Y salí a esa hora porque tú sabes que tenemos una lucha ahí en la escuela y no estamos cumpliendo el horario completo de las 4 de la tarde, de tan descendida, Muchachos, y para salir le pedí permiso a la, a la directora interina, que es Marial, María Guadalupe, que está con nosotros, porque la directora está ahora en Nueva York. Muchachos, y pido permiso para ir a la, a la cooperativa, hacer alguna diligencia. Oye, y cuando iba ahí en ese medio ahí que voy hablando con mi esposo.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 yo no pude casi me porque cuando... Bueno, pues, pues. Eso fue más o menos 3.20, 3.15 por ahí. Llevaron? Me llevaron mi cartera, me llevaron mi, tel mi teléfono, me llevaron mi lente de y el paraguas porque tú sabes, uno no anda con, con grandes cosas en la cartera porque uno sabe que hay esa cosa, esos medios hay el... mi amor eh, hay los documentos personales de la cédula la, la tarjeta de crédito la tarjeta del banco de cuenta corriente, todo me lo llevaron y amor el more mío, mi amor ese se rapó por todos los lados tiene punto en la pierna la pierna izquierda y, y tiene un brazo todo rapado frente a frente por ahí en esos medios predios de ahí del banco agrícola y eso mi amor yo, las bueno eh, exactamente lo que yo estoy pidiendo es ver si se controla porque lamentablemente los atracadores son el son los que son ahora dueños de la ciudad porque no al control nosotros estamos ahora mismo sin sin apoyo ni judicial ni nada porque usted usted denuncia yo inmediatamente me pude ir a, a, al banco a, a ponerle a poner no al no al banco fui a, a, a que no me sacaran los pesitos porque tú sabes uno tiene que cuidar su integridad económica y media a bloqueo de la tarjeta fui entonces a, al centro médico y de ahí fui al cuartel pero imagínate uno está aquí solo sin sin nadie no está solo no hay este no no hay seguridad social estamos especialmente huérfanos de autoridades, porque ese es el problema. Porque en esa área donde a mí me atracaron, aquí senta yo con este dolor de esta pierna y, y el dolor en el cuerpo y moratones que tengo en todos los lados, mira, en, to, en las piernas y en todos los lados. Eso, imagínate, me han dicho ya que han habido... Amigos que han venido aquí me han llamado por teléfono, más de 10 atracos en esa zona. Entonces yo fui al cuartel y en el cuartel dice que no, pon, que no ponen la querella y que ellos no saben cuáles son las zonas más vulnerables donde están los atracos. Pero según me han dicho a mí, esa es una zona muy vulnerable, porque tú sabes que ahí quedan dos entradas que entran para la Javiela y eso, todo eso hay. completo, eh, maestra? La licenciada Patria María Tavera Glass. Muy adolorida, muy estropiada y, y muy triste porque no solo a mí me ha pasado, le ha pasado a muchas personas, y se pasando porque estamos huérfanos, huérfanos de justicia.